¿Qué tal, queridos amigos? Feliz noche y feliz año para todos ustedes. Es un placer nuevamente estar iniciando las, los casos extremadamente maravillosos que Dios tiene en cada uno de nuestros entrevistados para gloria y honra de Dios. Sin duda alguna, durante el inicio de este año nos hemos propuesto mejoras en la vida. Tenemos deseos para mejorar nuestra vida en todos los planos de la vida. Y conocemos muchas cosas que nos harán habilidosos para mejorar durante este 2022. Sin embargo, quiero decirles que la vida no se improvisa. Y el 2021 trae una ola sobre nuestros hábitos y actitudes que nos van a arrastrar. Necesitamos más que buenos deseos para iniciar y continuar este 2022. Necesitamos más que meras promesas humanas para una transformación completa de la vida. Necesitamos un poder exterior que obre en el interior, que sea sobrenatural y cambie y transforme nuestras vidas al punto que nos convenza de nuestra gran necesidad que tenemos de Dios todos los días de este 2022. Ese poder es Jesucristo. Tenemos a Jesucristo intercediendo en el cielo por nosotros. Y tenemos en la tierra, en tu corazón y en tu mente, otro intercesor poderoso que nos guiará a toda la verdad. Y nos motivará a una transformación plena de la vida. Por eso, proponemos en este programa el primer cambio en estilo de vida que toda persona debería tener y proponerse con la ayuda de Dios. Dedicar al menos 15 minutos en la mañana para invocar a Dios y entregar la agenda en las manos, tu agenda personal y familiar, o inclusive empresarial, profesional, en las manos de Dios. Y al finalizar el día, 15 minutos para estar a solas con Dios, en la quietud, donde tú puedas escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo, hablando a tu corazón, fortaleciendo tu vida, animando tus caminos y tus propósitos cada día, de tal manera que sean realmente perdurables esos propósitos y esos planes. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que por experiencia ha experimentado el poder de Dios y la dirección de su espíritu, ese poder increíble y maravilloso, sobrenatural, que Dios ha enviado para todos nosotros sin acepción de personas. Así que prepárate para glorificar a Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Tenemos los dos más grandes intercesores sobrenaturales que pudiera cualquiera desear. Tenemos nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, hombre. Y tenemos al poderoso Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, convenciéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. El poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Esta noche hemos invitado a Arnel Pierre Time y a su querida esposa, Polema Ya, que amablemente han venido aquí para dar gloria a Dios con testimonios, no de la teoría, sino de lo que han vivido a través de la oración. Gracias por estar en este programa. Gracias por la invitación Cuéntenos algo de ustedes Para que nuestros queridos eh, Amigos que están atrás De sus televisiones De sus computadoras O eh, accesorios Puedan eh, identificarse Familiarizarse con ustedes Bueno, eh, soy Anel Piazime, como ya lo mencionó Soy de Haití De, la, eh, de Puerto Príncipe La capital y actualmente soy maestro ahí en la Escuela de Música de la Universidad de Montemuelos. Y casado con esta bella Felizmente. reina. Sin duda, muy Felizmente. bien. Excelente. Y tenemos un hijo que se llama Arnem, que es la combinación de Arnel y Emma. Mm, maravilloso, excelente. Cuéntenos cómo es que ustedes aprendieron a orar. ¿Ustedes vienen de hogares donde aprendieron desde pequeños ahora? Sí. Um, yo, yo no nací adventista, pero mis papás ya estaban en camino a ser adventista. Entonces, cuando llegamos en el campus de la Universidad de, Mo de Haití, UNA, uh, mi papá empezó a estudiar ahí. Sí, mi papá empezó a estudiar ahí. Un, otra licenciatura y así empezamos la vida adventista ahí en la universidad. Yo me recuerdo perfectamente de niña donde participamos, participábamos en programas infantiles y, y por mi temperamento pues siempre estoy enfrente, ¿no? ¿Qué estás y entonces um, aprendí a poner a poner Dios primero. En, en prácticamente todo lo que, lo que hacemos desde niña, aprendimos a orar, oramos por lo que sea. Que se me perdió un zapatito, lo busco, se me perdió un, un, mi perrito, oro primero y fe de niños, fe de niña, pues encontraba al perrito, gracias a Dios, sí, vamos de campamento, lo mismo. Así crecí, también crecí viendo mi mamá. Cada Especialmente mañana. uno aprende de sus mayores. Exacto. ¿sus Cada padres? mañana mi mamá la veía que mi papá iba, se estaba preparando, etc. Y mi mamá en la cocina siempre me decía, ven, te voy a bendecir para el día. Y nada más unos 30 segundos, un minuto, oraba conmigo. Uh -huh. Y Aprendí que, que hay algo especial en eso. Amén. Es decir, oraba. Contigo y por ti, bendiciéndote para que ese día pudiera ser muy diferente. Así es. Qué maravilloso, supongo que tú también, Arnel. En mi caso eh, es eh, similar, nada más que eh, yo nací adventista, eh, porque mi papá eh, ya era adventista, mi mamá llegó a ser adventista, eh, por un milagro también, de oración. Eh, okay. que es otra historia, uh -huh. eh, pero crecí viéndolos um, orando todos los días, eh, en todo momento, sobre todo mi mamá, aunque esté cocinando, está orando. Sí, exactamente. La oración no tiene que ser necesariamente arrodillado, oh, arrodillado no. en alguna posición. Desde eh, luego que hay momentos privados donde el Espíritu te lleva a arrodillarte porque sí. estás en franca humillación y confesión y hasta a llorar sí. y a gritar y puedes delante de la presencia de Dios ser tú mismo ¿no? sí. uh -huh. hasta que te descargues en él todo lo que tienes en lo más profundo de tu ser, tanto alegrías como también tristezas y sí. congojas, ¿no? Sí. Y tú lo aprendiste desde pequeño. Sí, y lo aprendí desde pequeño. Y una cosa que mi papá hacía y que hasta ahora yo no solamente lo recuerdo, sino también lo hago, es devoción personal. Me levanto muy temprano para estudiar la Biblia, para estudiar eh, todos lo, los, eh, los programas de reavivamiento y reforma y todo eso. Eh, como lo habíamos platicado, lo digo no como para decir que tengo una fe de elefante, sino porque Dios ha puesto la semilla de que nosotros necesitamos a Él para vivir. Y esta, este, esos encuentros que, que hacemos muy eh, temprano, nos ayudan durante todo el día y tenemos como un, una luz extra que nos ilumina durante el día. Así es. Cuéntanos alguna historia que, que ilustre o algunas historias que ilustren este poder de la oración donde Dios te consuela, te dirige, te fortalece. ¿Tienes algún testimonio que ofrecernos? Tenemos varios, pero voy a dar la más algo breve. Eh, la primera, la... La, la primera situación que me puso a, a hacer un pedido muy fuerte era mi deseo de estudiar música en una, iglesia, en, no, en, una, en una universidad adventista. ¿Por qué? En mi país hay universidades, pero son del gobierno. Entonces eh, significa que la filosofía, eh, iglesias, eh, ir a la iglesia los sábados es como que escoger entre ir a clase, o ir a la iglesia y nosotros pues no no cedemos en este aspecto y para ellos es muy importante pero para mí el sábado es más importante todavía entonces Dios ha abierto la puerta para que pueda venir aquí a Montemorelos a estudiar eh, música. O sea tú oraste porque Dios abriera la puerta para que él te diera la oportunidad de estudiar en una institución donde se temiera, se, se invocara el nombre de Dios, sí. se hablara de Dios, sí. y al mismo tiempo estudiar música, lo cual era muy difícil allá en tu país. Sí, muy difícil por eh, asunto de fe. Uh -huh. Y la otra experiencia que he vivido que me ha cambiado mucho también es eh, cuando llegué aquí, Um, en una hora de poder escuché que estaban eh, orando por las llaves de una maestra muy querida mía, ahora somos colegas eh, que se le perdió entonces estaban como que orando por unas llaves para mí se me hizo extraño, pero poco a poco entendí que Dios actúa aún con las cosas más insignificantes Nos escucha y contesta esas oraciones. O sea, insignificante para otras personas, pero para la persona que ora es muy importante es una muy importante, llave. muy importante y, y a veces no es una llave, es un hijo, a veces es una esposa, un esposo, una familia, la salud de alguien. Para Dios no hay cosa pequeña que te embargue tristeza o pena que Él no pueda y no quiera Intervenir para ayudarte como hijos de Dios, sí, ¿verdad? Así es. ¿Y tuviste eso? ¿Te fortaleció sí. tu fe? Sí, mucho. Y, y más, eh, por ejemplo, como en el terremoto de Haití, que, que de hecho hoy es 12, ¿no? Hoy es el día donde estuvo, sucedió el terremoto, como el hace 12. unos 12 años, uh -huh. entre 4 y 4 y medio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la oración pudo intervenir allí? ¿Qué vieron allí? Porque eso, eso es algo que no podemos ni siquiera imaginar, porque la realidad supera la imaginación, la imaginación de lo que pasó sí. allí en Haití. Sí. ¿Podían contarnos algo del poder de la oración, de cómo Dios fortalece, consuela y guía? Ok, um, me está pasando muchas cosas en la cabeza acerca de esto. ¿Por dónde empezar? Um, ok. Después del terremoto, unos días después del terremoto, la iglesia, especialmente la universidad, la universidad UNA, la Universidad Adventista de Haití, se transformó en un... En un Centro en un de... lugar en un lugar donde la gente venía a buscar ayuda ¿Sí? había un, un sinfín de, de carpas había los primeros días era un desorden total era un desorden total eh, me acuerdo que creo que el tercer día mi papá estaba haciendo el culto y lo escuché decir padre dame la fuerza para ser tu instrumento y organizar la iglesia yo en mi corazón dije, eso no es tu asunto, tenemos un pastor, ¿por qué quieres hacer eso? Y yo estaba hablando con mi hermano, le dije, ¿ves en qué mi papá se va a poner? Y al día siguiente, mi papá empezó, nos dijo, y sinceramente mi hermano y yo no queríamos. Le dije, no, es, no. él era primer anciano en este momento. Y él empezó a mover gente. Hay personas que se reían y ahí enfrente, estábamos, estábamos enfrente de la, de la radio y ahí con unos jóvenes agarró unas bancas de la, de la iglesia, sacó las bancas, los puso ahí y empezaron a construir una carpa grande para que sea una iglesia. Y creo que como una semana o dos semanas después tuvimos el primer culto ahí. Pero cada noche mi papá. Úsame, aquí estoy Úsame, aquí estoy Amén. Úsame, aquí estoy Yo, Pero papá, en la situación que estamos ¿Por qué quieres esta responsabilidad? Y déjame le digo La iglesia Pudo funcionar ahí Transmisiones en vivo Allí de la radio Porque estamos en el parking el En el estacionamiento En de, el de, de, de, de la radio Al lado se armó también una clínica porque la gente, los sábados que, yo, que, que estábamos cantando o miércoles, llegaba gente que estaban un poquito más lejos, porque el campus es muy grande. Llegaban, se sentaban y los chicos que estudiaban enfermería o algún, algún doctor que se, se aprovechaban para poder hacer como un tipo de brigada. Mm -hmm. Entonces, allí vi la mano de Dios. Amén. Dije, ¿qué responsabilidad agarró mi papá? pero vimos los resultados. Emma, el, el, lo que estás contándonos me hace suponer, me hace creer que Dios no hace acepción de personas. No es que sea un líder religioso y él va, Dios va a usar a ese líder religioso nada más y nadie más sino Dios puede usar a cualquiera que se pone en sus manos Así y es. empodera Así a la persona para hacer su voluntad, aunque no tenga aparentes recursos. Él proveerá todo es. porque pone el poder de su espíritu en esa persona es. para realizar la voluntad de Dios, que es una voluntad de misericordia, como lo fue el caso de que tú nos estás contando de tu papá, ¿no? Sí. Entonces, es maravilloso, porque se transformó en una, eh, muchas formas de bendición, en una iglesia, en un hospital o sanatorio allí, porque se daban brigadas, todo por la iniciativa de una persona que estaba investido del poder del Espíritu Santo, de la dirección. O sea, Gracias hay momentos en que uno debe de orar y hay momentos en que el Espíritu de Dios, en donde la palabra de Dios te ordena moverse y ponerse en acción con fe, con esperanza y con mucho amor. ¿Cierto? Sí. sí. De hecho, eh, como le contaba hace rato, que mi mamá aún cocinando eh, oraba, eh, este mismo día de, del terremoto estaba preparando un jugo de guanábana que es nos, nuestro favorito y nos marcó de este mismo día ya como que es parte de nuestra historia. Eh, ella tenía que ir a, a, a la universidad para estudiar eh, hacer, eh, también al gimnasio para hacer deporte, no fue. Yo tenía que salir. Estaba de vacaciones eh, eh, en aquel día. Eh, no fui en los lugares que donde debía ir. Y todos esos lugares colapsaron. Sí. Todos. Ningún sobreviviente ni nadie. En todos. mi aula de clase, el maestro con 17 alumnos aplastados. Todos. Pero una cosa que me llamó más la atención es que... Um, Dos meses antes había perdido a mi papá, que era diabético. Y en la oración era que, que Dios lo curara, como, como siempre pedimos. Uh -huh. Pero no sucedió, falleció. Uh -huh. Entonces dije, bueno, es la voluntad de Dios. De hecho, mi papá también, mientras que estaba eh, enfermo, oraba mucho para su sanación. Pero no, no ocurrió. Después, viendo el panorama, entendí que Dios lo mandó al descanso para salvarnos a nosotros. Sí. ¿Cómo? Ya que era diabético y ya estaba en diálisis y ya no podía caminar, entonces con el movimiento del terremoto podíamos ir a buscarlo, a sacarle la casa. Ya que no estaba en la casa, entonces nosotros nos despreocupamos tantito de que no hay nadie como que, que no puede caminar en la casa. Pero está mi mamá. Entonces, ahí vemos otro milagro de Dios. Mi casa era de dos pisos y mi, mi mamá se salvó aún con otra casa de tres pisos cayendo eh, sobre la casa nuestra. ¿Cómo se salvó mi mamá? Hasta ahora no, sabe. no sabemos. Cuando lo encontramos, nada más estaba Gloria a Dios, ay, me ha salvado, Gloria a Dios, aleluya. O sea, Alabando dos, a Dios. Dos casas después y arriba. No sabemos cómo llegó aquí. ¿Y Salió el... de su casa, se brincó un, un espacio, la cochera de una casa estaba encima de una casa y subió encima en el segundo piso de otra casa. Y ella no, estaba ¿Cómo estuvo? Alabando Quién alabando? sabe, 72 años, uno puede decir. ¿Cómo llegó ella acá? Mm -hmm. Entonces ahí entendimos que fue un milagro. Ella misma no nos puede decir qué pasó. Hasta qué ahora pasó? siempre le preguntamos: ¿Qué pasó, mamá? No sé. Lo único que sé es que Dios me salvó. Amén, amén. Sí. Queridos amigos, queridas amigas, Dios es poderoso para hacer milagros por sus hijos. Y Dios no termina de escribir tu historia cuando uno va al descanso. Recuerden que para Él la muerte es como un sueño. Y todavía. Seguiremos esperando el cumplimiento de sus promesas, Así es. porque Dios es fiel. Por eso formamos grupos de oración, grupos de oración en la familia, grupos con los amigos. Estamos en los 10 días de oración, al final de los 10 días de oración de toda la iglesia mundial, orando por el descenso del Espíritu Santo. Únete a nosotros, para que a través de este programa, de este foro que Dios tiene, tú puedas formar parte de este enorme ejército de personas que oran por el bienestar de la humanidad. Amén. Envía tus pedidos de oración al programa o oh, agradecimientos. Todos ellos eh, son objetos de nuestras oraciones. Hay un grupo de damas maravillosas que oran por cada uno de ellos, las guerreras de la oración. Y yo de manera personal me gozo también en orar uno por uno de tus oraciones, no solamente por la oración que tú pides, sino por ti que estás pidiendo esta oración. Porque formamos redes y queremos iluminar al mundo con el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que oremos durante toda esta semana por ellos. Y así fue como ustedes han experimentado el poder de Dios a lo largo de, pues, de su corta vida, porque ustedes se ven jóvenes, ¿no? Jóven todavía, con 40 años, pero joven. Se ven jóvenes, muy ¿no? <risa> bien, gracias a Dios. La oración, ¿qué ha llegado a ser para ustedes ahora? Ay, pastor, hay tanto, pero voy a dar nada más uno que es mi hijo, que fue una petición especial a Dios, eh, porque en mi familia soy, eh, podemos decir, soy el último, es decir, después de eh, después de mí ya no hay piatime en la familia, entonces... Eh, eres el Benjamín, el más pequeño, eh, ¿Es el único? Soy el, ah, el único. eres el único, ah, eres el junto. único, ah, Sí, entonces eh, mi deseo era siempre, por lo menos, tener un, niño, un hijo varón para poder continuar, digamos, con el nombre de Piazime. Y Dios concedió, concedió este, este hijo, pero cuando nació, igual estaba muy grave, tenía 20% de posibilidad de vivir, porque nació con un problema de, de pulmón. Y cuando llegamos el doctor nos dijo, pues vamos a ver qué se puede hacer porque 80% de su, eh, de su pulmón no está funcionando. Entonces le dije, doctor, haga todo usted quiere hacer y puede hacer, pero tenemos un médico que hace todo y lo va a hacer. Nada más haga su parte y él hará el, el, el, la suya. Y de ahí también empecé a escribir a amigos, familiares, eh, compañeros de clase. Eh, en este tiempo estaba estudiando todavía. Y en 11 días, ya mi hijo ya estaba al 100. Y el doctor, como que, wow. Esos casos, cuando llegan aquí, pasan mínimo un mes. Y en 11 días tu hijo ya está fuera. Amén. Como que le dije, doctor, tenemos un doctor que puede hacer de todo. Haga su parte y él hará todo lo imposible. Amén. Entonces, esa es otro, otra experiencia que nos ha marcado, marcado mucho. Y también en la, en la educación de, de, de Arnhem. De la educación de mi hijo, la verdad, es un estrés. Era, todavía es un estrés para mí, preparar a un hijo para vivir en este mundo. Sí, estamos anhelando el regreso de Cristo, lo estamos preparando para eso, pero ahora, en el mundo que está viviendo, yo, era un pavor para mí, tener un hijo, como estoy pensando que va a estar el mundo, cuando estoy leyendo la Biblia, las cosas que están por venir, me daba un pánico. pavor, la verdad, un pánico, un pánico total. Entonces, um, la verdad, con el apoyo de, de Arnel, porque él, yo siempre digo que tiene una fe de elefante y yo de un pollito, <risa> la verdad. <risa> Entonces, con él, con él, um, he aprendido a ser constante. En la oración, constante. Y sinceramente, Dios me ha dado los libros que yo tengo que leer. Me ha dado, me ha dado este, los contactos que debo de tener. La fuerza de carácter que debo de tener porque mi hijo es mi copia. Tratar de educar a su copia, sí, da, <risa> da algo. <risa> Entonces... Una de las cosas que siempre yo quería es que él tenga esta conexión con Dios. Amén. Uh -huh. Esta conexión con Dios. Los niños que lo queramos o no, que, es, que digamos que eh, eh, no es responsabilidad mía nada más, que es responsabilidad del papá. La conexión más fuerte que un hijo, una hija tiene es con su mamá. Uh -huh. Pasa más tiempo uh -huh. con su mamá sí. Salió de su mamá físicamente uh -huh. Entonces una de las tareas Era la rutina de oración Mañana y noche El culto uh -huh. A mí me costaba Tener eso Porque yo tenía, yo debería de tener La disciplina necesaria Cierto. Para tener las cosas a tiempo Para poder hacerlo Una un testimonio y una satisfacción para mí es Arnem en su escuela, que no es una escuela adventista. Arnem va a comer y le dice a los niños alrededor de él, voy a orar. Vamos a orar. Y dice, Shh. y ora. Me lo reportaron y lo he vi visto hacer eso. Para mí es muchísimo es muchísimo, me dice que esta semilla que le estoy poniendo, que Dios me está usando para poner en él, lo va a llevar el resto de su vida. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, así es. Vamos a escuchar, mientras ustedes envían sus pedidos de oración, vamos a escuchar un especial. Arnel, ¿cuál va a ser el especial que tenemos? Bueno, es una pieza que he tocado, eh, que se llama Face to Face en inglés, es eh, en presencia de mi Cristo, en español, sí, sí, sí. que es uno de los himnos favoritos eh, eh, míos, porque todo lo que toca el tema de segunda venida de Cristo, para mí es, es muy, muy, muy querido, Amén. porque es la esperanza que tenemos de ver a Cristo, cara a cara, no solamente a Cristo, sino a Dios el Padre, Amén. es decir, los tres uh -huh. juntos verlos cara a cara y también a los seres queridos que se adelantaron, uh -huh. que ahorita están durmiendo, pero que también vamos a ver cara a cara, Amén. justo cuando venga Jesús. Muy bien, escuchemos y entonces envíen sus pedidos y agradecimientos al programa. Queridos, eh, gracias por enviar sus pedidos de oración. Estaremos orando por ellos todos los días, sin faltar, con mucho fervor, porque nos sentimos privilegiados de ser canales de bendición para ustedes. Pero todos lo somos, porque todos oramos los unos por los otros. Y entramos en ese círculo de bendición que Dios quiere que formemos parte. Estamos al final de los 10 días de oración y si tú no has tenido noción, no has conocido estos 10 días de oración, inclina tu, tu corazón a Dios en soledad allí a solas 15 minutos cada mañana y 15 minutos cada noche y cuéntale a Dios como a un amigo todo lo que pasa y todo lo que planeas y sueñas. Y deja que Dios conduzca tu vida. Únete a este movimiento de la oración. Eh, estamos orando por la familia Ortiz Mesa, especialmente por Cristian Ortiz y la familia Mesa. Eh, también nos han pedido que oremos por los estudiantes que están trabajando y vendiendo literatura evangélica y de salud. Y también por, los, por la inscripción en esta Universidad de Montemorelos, que ya optamos por iniciar, ¿verdad? Sí. También nos han pedido que oremos por una señorita, Keren Judith Montejo Rendón, está enfermita. Y queremos que, por favor, pongan en sus pedidos de oración, allí en casa, allí en, en de manera personal, pongan a Keren Judith Montejo Rendón, y si ella nos está mirando, le enviamos un saludo. No la vamos a dejar. Estamos orando. Vamos a pedirles también que oren por el pastor Bullón, porque se contagió mientras estaba en Ucrania. Así que pedimos que se unan a nosotros en oración por él. Eh, nos piden también Ernesto, Perdón, eh, dice, mi hijo le hicieron una biopsia, dice alguien, y el viernes darán resultados. Pido sus oraciones. Mi hijo se llama Ernesto. Vamos a estar orando por Ernesto. Sin duda alguna, el papá quiere que nosotros nos unamos a él en oración. También nos piden, por favor, sus oraciones por una compañera y amiga de trabajo. Ella se llama Catarina Condori. Va a ser operada de la cabeza y de una malformación congénita. Por favor, orar mucho por ella. Es muy jovencita. No la vamos a dejar. Cuenta con nuestras oraciones. Nuevamente pido oración por mi salud. Me hicieron unos estudios el 29 de diciembre en Veracruz y me hicieron una biopsia. Y estoy en espera de los resultados y también por mi consuera que también fue intervenida el 30 de diciembre. Vamos a estar orando por estas peticiones. Gracias a Dios salió bien de su cirugía, dice. También pido por mi nuera que sufre de ansiedad y que Dios siga haciendo su obra en toda mi familia. Cruz Pérez y Cruz Vargas. Por mi hijo Eric José Cruz Pérez. Vamos a estar orando por tus peticiones, sin duda alguna, Edia pide mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Gracias, Isaías 65, 24. Amén. Pido oración por dos peticiones especiales. El 13 de enero operarán a mi mamá de cataratas en La Carlota y viajaremos, pido que Dios esté al control. Dios está al control. Debemos confiar y obedecer su voz, sin duda alguna. Pido oración por la salud de mi madre y pongo mi confianza en mi Dios. Claro que sí, mi mamá se llama Berta Alicia Bernan Ortega. Vamos a estar orando por ella. Eh, una persona que no puso su nombre dice, agradezco al Padre Celestial por todas las bendiciones recibidas. Pido su misericordia y su perdón para que esta humanidad transgresora, que el Omicron sea el fin de la pandemia. Bueno, ojalá Dios mediante, ¿verdad? Uh -huh. Ruego humildemente porque el Espíritu Santo cubra a cada uno de mis hijos y nietos. Que derrame sabiduría en sus pastores. Y que me anime a crecer en los mandatos divinos. Amén. Amén. Oración, por favor, por mi mami, Patricia Rebollo de Paz, ya que mi papá se encuentra descansando en los brazos de Dios. Amén. Vamos a estar orando por tu mami. Hola, Buenas tardes, soy Rebeca Cortés de Tampico. Hace unos días vi una conferencia que dieron en el programa de Aroma Negocios y quisiera saber si podrían contactarme con Elisa. Bueno, vamos a pedir que te contacte con ellos y vamos a pedir también tu bendición por ti. Ángela Chaguayo Tunque, no puedo dormir, dice, por el dolor. Vamos a estar orando por ti, Ángela, y como tú has dicho... Eh, hay que pedir que el médico divino intervenga mientras el médico aquí en la tierra hace su parte ¿verdad? Doris Blanco, Dios es grande, poderoso y bueno amén, pido por favor oración para que Dios cuide mis hijos, mis nietos, mi familia, claro Miriam Rodríguez, mi estado de ánimo no ha sido bueno hace un mes ahora espero un resultado de una mamografía que Dios sobre mi salud y perdone mi negligencia Dios perdona nuestros errores, pecados, debilidades y nos da fuerza para afrontar nuestras responsabilidades. Así es. ¿Verdad? Vamos a orar por todas estas peticiones ahora. Les pido por favor que allá donde estás, inclina tu rostro y te unas a nosotros en oración. ¿Quieres orar por favor? Ok. Oramos. <coughs> Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos mucho porque antes de abrir la boca, tú has escuchado y has sabido de qué se trata nuestros casos. Te alabamos porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre. Amén. Gracias por este momento que nos has dado para poder comunicarnos contigo. En oración a través eh, del poder del Espíritu Santo Y a través de nuestro Salvador Jesús Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados Porque no somos perfectos No somos dignos de nada Pero sí sabemos que nuestro Salvador Cristo Jesús Ha echado su, su sangre para limpiarnos Y para salvarnos también del pecado Amén. por eso te pedimos Señor que nos limpies, que nos guardes y sobre todo que nos santifiques eh, para que podamos verte cara a cara muy pronto Amén. también eh, entregamos todo lo que se ha mencionado, todas las peticiones todos los agradecimientos para que tú puedas obrar según tu voluntad Amén, sí. tu voluntad Señor es la que queremos que se haga en nuestra vida porque tú es el más sabio y sabes lo que es mejor para nosotros. Todas las personas enfermas, todas las personas con problemas, los alumnos, eh, sus papas y los empleados, los maestros, sabemos que podemos confiar en ti porque los planes que tú tienes para nosotros son planes de paz, de esperanza y un futuro mejor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te decimos gracias porque ya sabes lo que vas a hacer para nosotros. Okay. Gracias por cada uno aquí en este momento de paz para que realmente podamos sentir tu paz en okay. nuestra vida, en la vida de nuestros familiares y vecinos y donde, y donde que vayamos puedan ver en nosotros tu rostro, tu carácter, tu amor y tu paz. Bendice a cada uno aquí y en sus hogares, donde quiera que estén, en viajes, en todo lo que hagan, para que tu bendición también esté con ellos. En Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, Arnel, por tu oración, por estar acá, Emma. Gracias por estar acá, compartir sus experiencias que glorifican a Dios. Amén. Que Dios siga usándolos poderosamente. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias por estar un momento con nosotros para reflexionar y animarnos los unos a los otros, orando los unos a los otros. Recuerda. Que el momento más importante de todo y cada uno de los días del 2022 es delante de la presencia de Dios en oración, mediante la meditación de su palabra, albergando las promesas de Dios en tu corazón, creyéndola y obedeciendo lo que Dios te indique a través de su palabra. Verás que este año 2022 no importa lo que pueda traer, Estarás en las manos de Dios, del Dios de lo imposible y manifestará su gloria y su poder en ti. Por eso que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.